¿Cómo andan? Buenas noches. Che, ya buenas tardes. Acá estoy haciendo unas tareitas y... <ríe> y quiero que lean. Miren, miren el problema. El problema dice, Joaquín que cumple un año, ya tiene seis dientes. ¿Cuántos dientes tendrá a los 40 años? Ahí deberíamos decir cuántos dientes tiene una persona, porque si tengo que hacer que en un año crecieron seis dientes. Y en 40 años, ¿cuánto va a tener? 40 por 6, papá tiene a gente como un cupcake y ese hombre. Después dice, la, la sé, cuando cumple dos años, Silvina pesaba 16 kilos. ¿Cuántos kilos pesa hoy que cumple 30 años? 240 kilos, a la gorda culiada de Silvina. Después, ahí dice, es un equipo de Humble. Hizo 48 goles en dos partidos. ¿Cuántos goles hará en cuatro partidos? Y quizás en cuántos goles va a hacer si pierden o ganan. Yo te juro que los que están haciendo estos cuadernillos son muy hijos de mil putas. Y han cambiado, por ejemplo, un partido de handball por manzana, los estos, no, no sé, boludo. O dígame si yo estoy equivocado y es otro, o, o son preguntas capaces.